Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos a Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... 8. La segunda balota es la número... 6. Vamos con la tercera balota, que es la número... 9, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 5, 86-95 es el Chontico Noche para hoy sábado 6 de mayo de 2023. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Feliz noche.